Yo no robo, que venga cualquier querellante que crea y yo no robo. Ellos porque encontraron una pistola anoche que un muchacho lo botó y me la quieren achacar a mí. Yo estaba en esa casa porque estaba buscando una muchacha y yo no robo. ¿Por qué tú crees que te están explicando ¿Mm? por ¿Qué crees que te están explicando? Porque quieren que yo busque cosas que yo no sé. Ellos tienen los ladrones, uno de los ladrones ahí.